bienvenidos a este en vivo aquí hoy en nuestro tercer en vivo de arroba la lópez vamos a entrevistar a maría fernanda brea que aquí la tenemos ella es venezolana cantante de ópera y vamos a saber un poquito más de su vida ¡Hola, oh, profe! ¿Cómo estás? ¡Qué linda estás! Tanto tiempo gracias. sin saber de ti Estamos, estamos conectados, ¿no? Sí. Un gran placer saludarte, María Fernanda Tanto tiempo sin verte, tantos años Muchas ¿sabes? gracias, sí, un placer, vale Un placer vernos de nuevo Después de muchísimos años Sí, la, la vida te da sorpresas, ¿verdad? Así es, Ajá. la vida da muchas vueltas, sí. muchas vueltas. Te voy a comenzar la entrevista, María Fernanda. Yo quisiera que tú te autodefinieras. ¿Quién es María Fernanda Brea? ¿Quién es María Fernanda Brea? ¿Cómo, es? ¿Cómo te autodefines? Bueno, eh, yo soy venezolana. Eh, de con orígenes de Trinidad y Tobago también. Eh, sé que viviste en Trinidad, mi abuelita sí. era de Trinidad y Tobago. Mi familia sí. también es trinitaria, sí. No. Sí, mi padre, no. mi padre sí. Yo tengo los ¿Qué? mismos orígenes que tú, mi padre de Trinidad y mi madre venezolana sí. Wow, wow, qué increíble. Sí, sí. Mi, mi abuelita era de San Fernando y después ella se mudó a, a, a Venezuela y ahí mi, mi madre sí nació en Venezuela, pero mis tíos nacieron en Trinidad. Y bueno, yo me defino como una cantante de ópera, profesora de música, emprendedora, futura madre en camino. <ríe> Así que Ay, me, ¿no? sí, me defino como, como eso, como, como una, una mujer muy mezclada y viviendo en Nueva York. qué bella. Bueno, y dónde estudiaste? Cuéntales a todas las personas que nos están viendo. ¿En dónde estudió María Fernanda? Canto. Sí, claro. Eh, bueno, mis estudios comenzaron de música como tal. Comenzaron en la escuela, eh, en la academia Juan Sebastián Bach donde mi papá era era es profesor de música, y luego de eso fui a la Escuela Superior de Música eh, José Ángel Lamas. Pero antes de eso nos conocimos, okay. nos conocimos cuando yo tenía 12 años. Mi, mi papá estudiaba canto es contigo, y yo le dije a mi papá es que cierto. quería ser cantante de ópera. Y entonces mi papá me dijo: Ok, bueno, te voy a llevar con mi maestra a ver qué piensa bueno. ella de esta idea y este bueno de ahí eh, de tu de la motivación que, que me diste decir sí sí vale tú sí puedes esperar un momentito que crezca un poco más y Así fue que terminé en la Escuela José Ángel Lamas, después de estudiar en la Lamas, me vine a los Estados Unidos eh, a estudiar en Manhattan School of Music, um, a hacer mi Bachelor's en Vocal Performance, y luego entré a Juilliard School of Music, donde hice mi Master's en Vocal Performance, me gradué en el 2017, y después de eso estaba cantando y, y haciendo carrera acá en los Estados Unidos, enseñando, haciendo varios diferentes tipos de proyectos, eh, eh, grabando audios en español. Eh, mm. También comencé una, una, una increíble propuesta para latinas que venía de un proyecto eh, que tenían que se llamaba se llamaba Voces Unidas. Y ahora tenemos una plataforma llamada Latina Women in Opera. Así wow. que también vamos a ver ese trabajo. Eh, con respecto a, a Miria, y pues sí, muchas, muchas cosas eh, que han surgido del canto. Pues. Sí. ¡Qué bonito, qué lindo, qué lindo, qué bello! ¿Y por qué estudiaste canto? ¿Por qué estudiar canto? ¿Por qué no estudiaste matemática? ¿Por qué, por qué canto? Bueno, el canto y la música siempre estuvieron presentes en mi casa con mi papá, la música, eh, no sé, se escuchaba música de todo tipo, cantábamos mucho en la casa, mi hermana canta, mi papá toca la, toca la guitarra, toca el cuatro. Era como algo muy normal. Y lo que realmente me inspiró mucho fue la música de Bach, que oh, no. me pareció tan hermosa. Y eso me inspiró a querer ser cantante de ópera, de hecho. No fue claro. una ópera, sino una cantata de Bach. Oh, qué bello, qué lindo. Entonces, podríamos decirte que te inspiró, que lo que te inspiró fue la cantata de Bach, porque esa era la, pre la pregunta que tenía para hacerte ahora. ¿Quién fue tu inspiración o qué fue tu inspiración? Sí, eso fue. Eh, había algo muy especial acerca de este tipo de canto, que no es que no me gustara el, el canto tradicional de Venezuela o, o algunos otros géneros, uh -huh. sino que esto tenía algo diferente que me llamaba mucho la atención y yo me obsesioné con eso y yo le decía a mi papá, papá, yo quiero ser cantante de ópera, en, bueno, ¿Dónde salió esto? Porque yo soy la única que realmente hace canto operático en la casa. Qué y eso era, papá, yo quiero, yo quiero por favor <risa> okay me dijeron, bueno, si tú quieres ser cantante de ópera, te lo vas a tomar en serio, vas a ir a estudiar en la escuela, todo eso. Y sí, desde ahí, yo, es para mí, porque yo amo mi profesión. Todos los días me, me, me despierto y, y me gusta hacer lo que hago, incluso en estos momentos tan duros para nuestra carrera. Yo amo sí. mi profesión. Qué lindo, qué hermoso, qué bello María Fernanda. Y podríamos, podrías hablarnos de, tendrás alguna soprano que admires, una soprano favorita, una soprano que oyas todos los días o, o, o, o que nos puedas este, recomendar, tienes alguna soprano y si no es soprano también un cantante. Un cantante. Bueno, uh -huh. eso está duro, porque no es me parece que es injusto <risa> escoger a una, ¿no? Uh, okay eh, Siempre amé a Montserrat Caballero, siempre uh -huh. la amé. Y la, una de mis ídolos, pero otra ídolo que es latina, y, y por, por cierto, estaré entrevistando el, el miércoles, es Elise, alguien a quien también escucho muchísimo, siendo un, voz, un tipo de voz parecido. okay eh, Me encanta escuchar sus grabaciones. Eh, hay algo muy especial en la voz de Glis eh, Gutiérrez y, bueno, obviamente la, la gran maestra Monserrat. Sinceramente, bueno. mil hijos mi y dos. Qué bien, te felicito. Y háblanos de alguna obra musical que te guste, eh, algún personaje de ópera que te, haya, que te hayas identificado. ¿Tendrás alguna ópera que sea tu favorita, que te guste cantar, que te llene, que te sientas bien, algún personaje? Me gusta muchísimo eh, Turandot, eh, no, no el personaje de Turandot, la ópera Turandot, el personaje de Liu. Uh -huh. me, me gusta mucho porque ella tiene una humanidad y una, una, una gran valentía de, y un gran sacrificio como persona, que es muy... me toca mucho el corazón eh, el personaje de Liu, siempre... Siempre sentí esa conexión con, con ella. Eh, una de mis óperas sí, que, que más me gusta es un poco difícil de, de digerir en estos tiempos, es decir, bueno, sabes que, que alguien vaya a morir por, por un, otra persona, pero el, el sacrificio o el sentido de, de amor, yo creo que eso lo podemos transferir a cualquier época y eso es lo que me gusta del personaje de Liu. Qué bello, qué bonito, muy buena respuesta. A ver, ¿cómo es el proceso creativo de María Fernanda Brea? ¿Cómo se prepara para asumir un, una, un personaje en una ópera, para asumir un concierto, para asumir un recital? ¿Cuál es, cómo es ese? Cuéntanos, que, que, ¿cuál es tú? ¿Tienes algún ritual aparte de estudiar? Claro, bueno, eh, para mis, ahora me estoy preparando justo para una ópera y para un recital okay. y para una grabación de, de, de una obra nueva eh, obviamente todo como dices estudiar es muy importante aprender la parte histórica la parte eh, de, de la poesía o el libreto todo eso, eso, eso paso algo místico yo pienso que es muy importante pasar tiempo hablando el texto okay. eh, caminando en la calle capaz en una caminata tranquila leer el texto ya una vez memorizado y encontrarle la, la humanidad y esa cuestión personal en el en el personaje o en, en, la, en la poesía que estás interpretando eso es algo que a mí me, me ha ayudado muchísimo a veces también eh, si es un personaje, no, no es un recital, que es que una poesía, vamos a decir que estoy imaginándome que tengo a todos mis compañeros cantando cerca de mí, no los he conocido, no sé quiénes son, y comenzar a imaginarme que estoy en el escenario caminando el eh, personaje, eso claro. ya obviamente es un poco más cerca del proceso de memorización, claro. me ha ayudado mucho a, a conseguir lo que yo quiero hacer con el personaje, ya sea cantando o hablando el texto, me gusta muchísimo hacer ese tipo de trabajo en mi casa, eh, como tomarme el tiempo, jugar, echarme en el suelo, o ponerme en sí. posiciones extrañas, todo ese tipo de cosas me ayudan a veces a conseguir el personaje, que yo creo que es importante para todos nosotros los cantantes, ser creativos, una vez que ya... Sí te sabes la música, porque si no, como que se pone dura la cosa, no sé, como que te cierras sí, sí, sí. Bueno, quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están integrando a, en este momento, a este, a este uh -huh. en vivo con María Fernanda Brea, soprano venezolano. A María Fernanda, si si tú no fueses cantante, ¿qué, qué otra cosa te hubiese gustado ser en esta vida? ¿Qué otra profesión bueno. te atrae? Yo creo que en la música sería, tendría que ser algo en la música, es mi gran pasión. Eh, me gusta muchísimo la historia, puede ser que, que hubiese estudiado algo relacionado a historia o historia de la música y enseñar historia porque me, me gusta bastante. Eh, sí, o algo en la medicina, como mi madre es médico, eh, puede mm. ser que algo me guste. Por ese lado Me gusta mucho la anatomía, de hecho la utilizo mucho para mi estudio de canto, me ha beneficiado muchísimo y desde pequeña leía los libros de mi mamá, que no debía haber estado leyendo esos libros, <risa> <risa> yo le contaba a mi mamá, mamá, pero yo pensé que había escondido esos libros, cómo es que tuviste esos libros, me, me gusta mucho eh, la medicina, me gustan las patologías, cosas así porque... Crecí alrededor de eso, pues, así sería, tendría que ser dentro de la música, algo histórico o en la salud. Qué bien, muy interesante. Hubiese sido médico a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Bueno. <risa> Mira sí. María Fernanda y cuéntanos, ¿en cuántos sitios has cantado y cuál de esos sitios te, te dejó una marca? ¿Cuál, o, ¿O te sentiste bien cantando? Bueno, he cantado ya en varios sitios, he tenido la oportunidad de cantar en Carnegie Hall, en Alice Tully Hall eh, iba a ser mi debut en el, en el Rose Hall antes de que esto todo pasara eh, he cantado en el Teatro Liceo, he cantado en Opera Tampa eh, he tenido la oportunidad de cantar en, en, en Palm Beach Opera que ¿cómo es que se llama ese centro? David... Uh, se me olvidó ¿Qué más? He cantado en California, eh, en algunos sitios y sinceramente creo que los mejores conciertos que he tenido han sido para personas que no estaban ahí porque podían pagar el ticket. He hecho conciertos para para abuelitos, que eh, yo hago voluntario, conseguía lo conseguí por, por mí misma, ah, hago voluntarios antes de la pandemia. Cerca de mi casa hay muchos abuelitos latinos que están en muy mala condición. Muchos de ellos están completamente idos. Y las, las experiencias más lindas que he tenido cantando ha sido con esos viejitos. Porque al principio del concierto, ellos están completamente idos, y al, ya al final del concierto, tú los ves como que son comienzan a mover, comienzan a sonreír o a conectarse. Eso es algo muy especial, porque uno siente que la música que uno hace, que estudia, no solamente es para el disfrute de las personas que conocen, que, que eso es muy especial, también es muy bonito conectarse con gente que ama y, y, y respeta nuestra profesión, pero también ayudar a la gente a sentirse mejor y a, a curar eh, a, a las personas que lo necesitan. Eso es muy, muy especial. Y esos son los mejores conciertos que he tenido. Que Dios te bendiga, María Fernanda. Qué bello escucharlo. Qué bello escucharlo de ti. Muy hermosa tu labor. Y cuéntanos, vamos a continuar este, con las preguntas. ¿Cómo es un día normal en la vida de María Fernanda Brea? ¿Qué hace María Fernanda? De, ¿Se levantó? ¿Y qué más hace? Bueno, ahorita los días no son normales, pero... pero... De, de, sí. Exacto, dentro, dentro de lo normal eh, enseño bastante en casa, tengo varios estudiantes, eh, enseño en una escuela privada aquí en Nueva York y también es, hay proyectos y si no hay proyectos me los invento yo porque justo en el punto punto de la pandemia yo no podía creer que no estábamos trabajando, tenía tantas cosas para para hacer que se cayeron que era muy muy deprimente así que lo que yo hice fue conseguir maneras de mantenerme eh, activa ahora tengo razones para pero en momentos de no, de no estar cantando porque estás en un proyecto me gusta estudiar cada día algo diferente me gusta estudiar música francesa a lo mejor un día música latinoamericana música en, eh, alemana música rusa, música en checo y distribuir los días, italiano, distribuir los días y estudiar áreas o canciones de arte que sean de mi interés para el futuro tenerlas y poderlas hacer en un recital o poderlas tener para una audición, una competencia, etcétera. Ahora claro. con más normalidad me preparo todos los días, estudio un poco de, de la ópera que voy a hacer, que es Fedora, el rol de Olga. También estoy estudiando preparando un recital, entonces estoy estudiando mi tiempo haciendo las canciones de ese recital y tengo este proyecto contemporáneo, que la música es muy difícil, entonces paso mucho tiempo simplemente sentándome con la partitura, leyendo los, rit los ritmos y leyendo el texto hasta que me entre okay. <ríe> en la cabeza. Y bueno, empiezo enseñando y haciendo lo de la china en Y voy distribuyendo mi día. Y cuando está muy, muy, muy busy, sí. simplemente sí. encuentro si hay 30 minutos donde un estudiante no viene o no tengo nada. Dentro de ese tiempo, estudio algo que necesite hacer. Por 5 minutos, esto, cinco minutos, esto. ¡Qué bien! Y comes arepa. Claro. Ayer me comí una arepa, una reina <ríe> ah. Sí. A eso se refería a la pregunta un poco, ¿no? Para saber cuáles eran tus gustos cotidianos, me tomo un café, como me como una arepa. Ah, sí. un bueno, ahora puedo tomar café porque al principio de, de mi embarazo, ahora estoy eh, de casi 20 semanas. Yo no podía ah. tolerar el café. De una venezolana no tomando café, eso es muy triste. Sí. <risa> Ahora me tomo mi capellito con leche. Mi hermana me hace unas arepas buenísimas. <risa> <risa> me hizo unas arepitas ayer que estaban buenísimas. Ahora puedo comer más o menos normal, pero sí no. Y me voy a caminar por ahí también. Me voy a caminar afuera. Tenemos algunos parques. Me encanta caminar. Sí. Me encanta verme afuera, hacer cositas así. Si sí. la. La vida estuviera un poco normal y me, me gustaba ir a bailar salsa. Oh. Mi, pobre ah. esposo, sí, mi pobre esposo, ¿sabes qué? Me gusta mucho, pero él, él va. ¡Sí! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! Eso es bueno, saberlo. Sí, Es muy, bien. Es muy divertido. es bueno claro sí. sí. Sí, y vive cerca de Central Park. No, bueno, más o menos, yo diría unos 20 minutos de Central Park. No está tan, no está, no está tan lejos. Nosotros tenemos unos parques muy bonitos aquí. Yo vivo oh, okay. en Upper, Upper West Side, que oh, es okay. eh, Upper Manhattan. Estoy en okay. Washington Heights Ajá. y tenemos el Hudson, tenemos Ajá. el Fort Tryon Park, que ahí están los Cloisters, que es ese monasterio muy famoso de Nueva York. Okay. Es, muy bonito. es muy bonito hay muchos, muchos parques cerca de nosotros ok, espero verte pronto ojalá me acerque este próximo año a Nueva York y, y nos podamos ah, ver en persona sí. Sí. sería sí. lo más como tienes que venir y bueno cuando yo vaya a Florida también porque sí. nosotros vamos mucho de hecho ¿Ah, sí? bastante. siempre me salen cositas o recitales y mis, mis, mis suegros están allí Así que. Ah, ok. Ya Qué sea bien. que tú tengas, nos tenemos que ver. Claro que sí. Te preparo un roti. Oh my God, chica la luz, por favor. <risa> Esto es un chiste interno. Esto es un chiste interno para los que somos. Exactamente. Exacto. Bueno, a ver María Fernanda, ¿qué es lo bueno? Cuéntanos qué sería lo bueno y qué es lo malo de ser cantante. ¿Cuáles son las cosas positivas y cuáles son las negativas desde tu punto de vista de ser cantante? Bueno, las cosas, vamos a empezar con lo positivo primero. Lo positivo es que al ser cantante... Eh, es, por lo menos específicamente en el ámbito operático, porque de, solamente puedo opinar desde ese punto de vista, uh -huh. eh, aprendes muchísimo a hacer varias cosas a la vez. Claro. Aprendes a hablar muchos idiomas o a escuchar diferentes idiomas, aprendes a estudiar disciplinadamente, eh, sí. aprendes a... A entender muchas otras culturas, al estudiar personajes, yo creo que eso es algo muy, muy, muy, muy positivo. Lo malo de ser cantante es que es una vida muy, muy solitaria. Ser sí. cantante solista, menos. Sí. muchas horas de estudio, entonces eso quiere decir que no pasas tiempo con tus amigos, te tienes que estudiar sí. mucho. Sobre todo cuando tienes un concierto, no puedo salir, no puedo hablar sí. no a mis amigos. Entonces, la parte social puede ser que afecte un poco. Y claro. bueno, irse, ¿verdad? Irse de, de, de, del país donde estés viviendo, claro. estar lejos de, tu, de la gente que amas, eso puede ser también muy duro. Bueno. Sí. Claro. Oh, qué bien. A ver, ¿qué consejo le darías tú a aquellas personas que están iniciando en el canto? Que por allí uno del chat dijo que quería cantar. A ver, ¿qué, qué consejo le daría a María Fernanda a aquella persona que se está iniciando en el canto lírico, que tiene sueños, como tú los tuviste, y este, y que de repente no sabe lo sacrificado que puede ser eh, ser cantante. A ver, a ver, ¿qué consejo le darías? El consejo es primero, antes de comenzar, es preguntar, preguntarnos por qué lo hacemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué quiero ser cantante de ópera en vez de ser médico o cualquier otra cosa, verdad? Y si la respuesta es porque amo estudiar, porque amo este tipo de vida, entonces yo pienso que estás un poco más cerca de, de, de una decisión correcta, porque el canto lírico, el canto operático es muchísimo sacrificio, con uh -huh. muy poco... Eh, remuneración o sí. re reconocimiento uh -huh. eh, y a mí me entristece mucho cuando veo que hay gente que está tan miserable en la carrera porque justo no aman el proceso, ¿no? Entonces sí. tenemos que realmente saber si eso es lo que amamos o si amamos eh, la música nada más por escucharla, o sea, preguntarnos bastante, estar seguros porque es una carrera muy dura, muy muy dura, de muchos sacrificios sí. y y bueno eso es lo primero y lo segundo es conseguir un buen maestro o maestra de canto que sepa sí. guiarte que entienda tu voz que sea una persona que, que conozca mucho de repertorio que tenga buena experiencia y no necesariamente tiene que ser una estrella muchos maestros de canto no necesariamente son estrellas son maestros que se han dedicado a estudiar a estudiar cómo ¿verdad? usted es maestra y sabe que es un arte, el arte de enseñar sí. y eso lo tiene todo el mundo, entonces conseguir un maestro que te guíe bien es lo más importante para comenzar y luego formar tu equipito de personas que te vayan guiando, un, un coach que sepa mucho de diferentes estilos de música y luego conseguir eh, personas que sean expertas en los idiomas en los que vas a estar cantando alemán, ruso, italiano, francés, si no sí. español, español, inglés, checo, ¿verdad? Todos estos idiomas, conseguir un, un equipo de personas que te puedan ayudar. Yo trabajo para una aplicación que se llama Diction Buddy. Yo soy la especialista en, en Spanish Diction y también okay. O sea, hay aplicaciones que pueden ayudarte para que no tengas que pagar a cada persona de coach, puedes claro. conseguir los, los audios de los textos grabados, porque la pronunciación pues bueno. es muy importante sí. sí, porque puede ser muy muy costoso, cada vez que sí. tengas que aprender un área, contratar claro. a un profesor, entonces Exacto. Eh, hay, aplicaciones, ¿no? Exacto, hay aplicaciones ahora donde puedes comprar eh, los textos ya grabados y te quedan ah. ahí para siempre entonces no tienes que contratar todo el tiempo a alguien, entonces hay maneras de conseguir como un equipito de trabajo que te ayude a entender qué es lo que estás haciendo y un claro. maestro de actuación también. Sí. Claro. Esa es mi recomendación, ahí empezamos y luego, bueno, obviamente tu maestro te dirá, ¿dónde vas a audicionar Esto por ahí no es, esta competencia, bla, bla, bla, eso ya es como más específico. Bueno, claro. y ¿cuál es la mejor... ¿Cuál es la mejor canción que tú sientes que te queda bien? O, ¿O cuál es la mejor canción que tú eres muy feliz cuando cantas? Ay, Hay tantas cosas que me gusta cantar. Me gustan cantar canciones de cuna, muchísimas canciones de cuna. Eh, siempre me gustaron eh, de nuestra música venezolana, el maestro Antonio Esteves a, a Runango. Eh, en, el, en el ámbito operático, eh, la música francesa me gusta mucho. He tenido el, una conexión muy especial con un área llamada de le Jour. Eh, todas las áreas que se mantengan en los agudos son áreas que, que, me, que se facilitan en mi voz, que, que me gusta y me conecto eh, con la hermosura de la música. Me gusta la música bonita, no sé, romántica. Me, me facilita, sí. Sí, algún compositor en especial este, o simplemente cualquiera que te guste. Bueno, de la música francesa, de eh, Artson, me gusta muchísimo Lily Boulanger. Ella, sí. ella, ella, ella vivió muy poquito, murió muy joven y me encantan sus canciones, eh, como por ejemplo, Un Poet de Dizzy. Eh, es una canción preciosa, me gusta la música francesa en general, me gusta Poulenc, eh, me gusta Debussy son compositores que me gusta mucho la, la música ya después también del romanticismo sin ser completamente contemporáneo eh, atonal tonal. Eh, me gusta mucho este tipo de música que combina escalas pentatónicas, un poquito de cabaret y otras formas de componer y, y sentir en la voz. Sí, no sé, me gusta este tipo de música, me, me conecto. Qué bien, qué bonito. Bueno, al principio de esta entrevista estabas hablando de que en tu casa este, tu inspiración era el, la familia, porque se escuchaba mucha música de tu papá. Háblanos de los músicos de tu familia. Son muchos. Okay. En ¿La, la familia todos tocan un instrumento la guitarra, el bajo, mis primos de parte de papá y de parte de mi mamá también porque los de Trinidad eran todos músicos, los oh, sí. wow, ellos todos, músicos. todos ellos, mi tío tocaba la guitarra, mis tíos tocaban la guitarra uno que era contrabajista, uno que era pianista todos ellos, que muchos de ellos no conocían yo conocí nada más a mi tío Roy, a mi tío Harry eh, Planchard y ellos todos eran instrumentalistas, tocaban mucho jazz, algunos eran clásicos. Y era de verdad que una, una, una familia muy musical. Y bueno, mi papá llena la casa de instrumentos. Mi mamá ay no traigas más instrumentos, Fernando. Así que había para agarrar. Había unas tumbadoras aquí, unos bongos, una jajamenca. Él una vez consiguió hasta un, un laúd que estaba viendo ahí. Un clarinete, un saxofón, así que en la casa había instrumentos, pero pacha para arriba. Qué bello, qué bello. Por cierto, que no has mencionado que tu hermana canta tremendamente bello. Tu hermana, no, ella es María, pero no sé cuál es su segundo nombre, ¿no? Porque sí, es ella, María Eliana. María Eliana Brea. María Eliana sí. Qué bella, qué bello canta tu hermana. O sea, vi algo que subiste en Facebook y, y realmente, guau, wow, yo dije, caramba, pero todos tienen un talentazo. <risa> ella es muy especial, muy especial. Además sí. que, sabes que ella no quiso ser cantante. Ella oh, hizo eso por, ejemplo, por diversión, o sea. Ah, sí. Caramba, sí, pero es artista tu hermana, ¿no? Ella es artista, ella sí. creo que es fotógrafo. Ella es fotógrafa, eh, realmente lo que ella estudió fue pintura y hace la okay. fotografía por, como eh, complemento de, de su arte. Ella se expresa oh, okay. artísticamente de cualquier manera. Ella hace también diseño gráfico, okay. Okay. hace cómics de anime, los produce ella misma. Okay. Eh, sí. Hace muchísimos tipos de cosas con las artes visuales. Es muy ecléctica ella porque sí. hace muchas cosas para pero toca el violín eh, ella estudió el violín pero ella dijo no yo no quiero ser músico yo quiero hacer algo que me cueste ella decía <risa> Voy a ser artista visual y entonces con eso y además que ella canta te puede cantar flamenco te puede cantar gospel espectacular. te canta o sea cualquier estilo y es como que la o sea, escuché estás... cantando jazz también en otra en otro video que tú subiste, que estaban cantando las dos con, con una maestra. Ah, wow tú, él, tú estás, ella... estás... O sea, ella es demasiado talentosa. Y eso sí. del flamenco, yo no sé ni de dónde salió, porque <ríe> se cantaba flamenco, se cantaba música venezolana. Y ella lo siente y hace el quarter tone, esa cosa en medio tono ahí, lo escucha y yo... Me quedo de verdad impresionada con el talento de ella. Y ella dice: No, yo esto es por, es por diversión. Sí. Y Kevin Berkeley. Ella audicionó no Kevin Berkeley. ¿Qué tal? Y ¡Wow! Yo, yo la comencé y le dije: Eliana, por favor, intenta. <risa> y, quedó, y quedó bueno, que está bien, me voy a poner de nuevo a estudiar mis, mis, mis cosas de música. Es, es un caso, es demasiado talentoso. De mi parte, felicítamela. Yo quedé encantada con los videos que escuché de ella porque me, me llevó una sorpresa. Yo pensé que la, la cantante de hijas de Fernando eras tú y resulta ser que, que María Eliana también tiene ese, ese gran talento. Muy especial. Él es muy especial. Sí. Sí. Bueno. Y un poquito aquí como para ya cerrar, porque estamos llegando a la final de la... Parece mentira, pero ya han pasado 34 minutos y a mí se me ha ido así volando. La he pasado muy bien, <risas> bien contigo. Eres una mujer increíble, una artista. Yo te admiro muchísimo, María Fernanda. Realmente te sigo y, bueno, este recibe de mi parte mucho cariño. Pero no nos vamos todavía. Quiero que me cuentes cuáles son, tus proyectos inmediatos en la música. Aparte de tener tu bebé, que ya lo vas a tener. Sí, este, este es el proyecto. Eh, tiene que es relacionado con el canto, porque hay que empujar uh -huh. y sí. Este, Bueno, ahora eh, acabo de terminar una grabación con New Camera Opera. Viene una gala. en ay, No sé cuándo es que lo vamos a a publicar pero lo estaré publicando en mis redes sociales eh, y luego tengo la grabación de la ópera Fedora, puede ser el personaje de Olga, la contesa Olga, me estoy okay. preparando, grabamos en tres días, va a ser una muy diferente manera de, de explorar esto del canto en tiempos de COVID, pero, eh, sí, muy sí, muy diferente, vamos a hacer grabaciones así, tres días por separado para mantener a la gente lo más distanciada posible y luego esto todo se va a poner junto, en orden, se va a grabar como una película film noir. y y creo que lo estaríamos publicando para noviembre, si no, espero okay. que esto okay. va a ser con todo High Definition Recording, todas estas cosas y luego el siguiente proyecto que tengo, que voy a estar bastante grande, el 17 mm -hmm. de noviembre, tengo una grabación con una fundación que se llama songslam Slam con okay. los cuales eh, iba a colaborar en el 2021 pero con todo esto ellos decidieron grabar y luego hacer el release para el 2021 y es un ciclo de canciones que fue escrita por un venezolano llamado Reynaldo Moya y los okay. escribió para mí, es acerca de Venezuela, se llama Caracas, wow. ciudad perdida, así que Qué eso muy muy, muy sí. es muy es sí. muy bonito muy difícil, sí. es un poco difícil que sí, bueno, sí. te y tengo un recital con eh, um, Martina Arroyo Foundation de la cual soy alumna yo okay. estoy en el Young Artist Program y estoy preparando ese recital también así que... wow, tienes bastante trabajo gracias a Dios y algunas otras músicas que salieron por ahí un, una, un recital con, de música cubana y algo, una otra cosa que estoy, me acabo de recibir una llamada, pero estoy todavía entendiendo de qué se trata un, un correo, también creo que con música cubana, con el maestro Mikowski, que, donde, okay. donde estudié con Hans Koch Así que algunos proyectos. De verdad sí, agradecido por poder trabajar en estos tiempos. Sí, la verdad es que sí. Mira, nosotros te vamos a estar... Eh, apoyando en todo lo que hagas desde aquí, desde Miami. Vamos a estar replicando todo lo que nos envíes porque queremos apoyarte, María Fernanda. Te queremos mucho desde Mundo Sonoro Miami, que es la empresa de la cual soy fundadora y directora. Y desde mi corazón, muy agradecida de haber aceptado esta invitación y de estar aquí conmigo hoy, tú en Nueva York y yo en Miami. Estoy realmente agradecida y muy feliz Gracias. por haberte visto. Gracias, muchos, saludos, muchos saludos a tu esposo, este que no lo conozco personalmente, pero espero que pues eh, estrecharle la mano algún día y ver a ese nuevo bebé que, que vas a tener pronto. Este Realmente ha sido un gran honor, un gran placer haberte entrevistado María Fernanda Abrea. Gracias, maestra, y un gran, un gran placer reconectarnos. Gracias por haber creído en mi talento cuando tenía tenido 12 años. Gracias bueno. por, por, por seguir eh, iluminando la vida de muchos cantantes, de muchos de sus estudiantes que sepan lo afortunados que son de tenerlo como maestro. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por estar conectados. Ya seguimos. El próximo mes tendremos otros artistas. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, María Fernanda. So what do